En directo desde Murcia, iniciativa vecinal de traer las protestas que tienen lugar ya durante 240 días seguidos, debido a la construcción del muro que está partiendo la ciudad y de esa pasarela que estás viendo ahí, que sería el único modo de cruzar la ciudad en varios kilómetros de un lado al otro, y la gente se está concentrando en esta plaza del... Soterramiento, insisto, para traer las protestas que cada tarde tienen lugar a partir de las 8, para traerlas al mediodía, al mediodía, para que se, se vea con el calor que hace cómo sería cruzar este, este muro, cómo sería vivir con esta pasarela y este muro. Hay aquí obras, unas relacionadas con el muro, otras no. Fijaos aquí, este paso a nivel, que son 12 pasos, la gente siempre tiene que esperar. O a sea, siempre. Tiene que esperar en, en más de 90 veces que pasan los trenes aquí, a que suba la barrera. Esa es la pasarela, esa es la pasarela metálica. La gente se queja de que en verano... Incluso en primavera, en días como hoy Hace un calor Espantoso en Murcia Y subir esa pasarela Gigantesca Que está construida sobre acequias Subirla Para ir al otro lado De la ciudad Que es Peligroso Es peligroso Como siempre hay presencia policial Vamos a y aquí ahora nos vamos a dirigir Este sería el recorrido Este sería el recorrido que tendría que hacer la gente Que quisiera cruzar Un lado al otro De la ciudad En estos barrios Entonces, acompañadnos Y vamos a ver Este largo, tedioso, caluroso Camino, recorrido que debe seguir la gente y vamos a mostrar vamos a mostrar el muro que está construido aquí fijaos cómo se puede comprobar también los pilares se puede comprobar los pilares que hay para levantarlos y poner las pantallas de metaquilato de 5 metros de altura esta es la parte del de muro que fue derribada el 3 de octubre pero están obrando para que el día menos pensado la gente quede encerrada en sus barrios por eso la gente defiende su barrio la gente defiende su libertad son numerosas las presiones que tienen los vecinos cuando quieren grabar vamos, vamos. por parte de la gente que están, que están aquí eh, obrando. Y aquí hoy estamos en directo mostrando estas obras. Aquí. Estamos viendo que están trabajando. Están trabajando para poner el muro, para poner el muro. Fijaos, ¿eh? Aquí están trabajando. Más adelante también. Y este, insisto, es el recorrido que debe seguir la gente. La pasarela ya va quedando bastante atrás, este es el recorrido que debe seguir la gente para recorrer el muro. Las obras avanzan a una, a una gran velocidad, la gente tiene claro que muro construido, muro de ruido, pero lo que no quieren es muro, lo que no quieren es verse encerrados encerradas en su barrio, en su, ba en su propio barrio, hoy haciendo, trayendo las protestas de cada tarde a plena luz del día. Además, dentro de lo que cabe, hoy hace un día agradable, hay cierta nube que hace que el sol no nos esté dando de lleno. Sin embargo, el bochorno típico de estos lares Hace que ya esta caminata sea desapacible. Vamos a mostrar la parte del... Vamos a mostrar la parte del... Del muro que están pegados a las casas. Ahora, fijaos aquí cómo vamos a pasar. Me está preguntando la gente, pero... De alguna manera vamos a pasar. Aquí ya están levantados los pilares metálicos que luego estarán sujetos con una base de hormigón y que sostendrá y que sostendrá las pantallas de metacrilato. Vamos, Estamos tratando de, de ir en torno al muro Hacia la parte que No te lo pierdas, ¿eh? Comparte porque cuando lo veas te vas, a, te vas a asustar y vas a comprender Vas a comprender por qué la gente está aquí No nos dejan Nos dicen gente de eh, Adif Que no nos deja ir por esta, por esta parte, vamos a ver si, si finalmente se lo permite, no lo permite, se puede, no se puede no sería la primera vez que la vigilancia privada dice una cosa y la policía dice otra Que no, está no, no, no, no. No, está no, no ni las caras no saben. No, ni las caras ni nada. Las caras no saben. No, no, no puede declarar, de no declarar nada como ciudadana, en menos, como, en menos de servicio. Esa es la libertad que hay. Casi nos caemos. Bueno, aquí vemos la gente que está paralizada. Intentando llegar hacia la otra parte Hacia la otra parte donde está el muro ¿eh? Aquí la gente lucha porque no quiere su ciudad partida Y vamos a ver de qué manera podemos ir Miguel, ¿de qué forma podemos ir hacia allá? Por el lado izquierdo, el muro ¿Sí? Pues nos adentramos Venga, Por ahí y se puede llegar allá todo no, embarrado. No, no. Claro. El problema está que ayer cayó una tromba de agua tremenda en Murcia y entonces toda esta zona está, toda esta zona está, está embarrada. puede pasar nosotros? Bueno, igual ahí tampoco le dejan pasar. Ahora, ahora, ahora le prohíben el paso porque estamos nosotros aquí para no quedar mal. Vamos a ver si podemos pasar por toda esta zona donde están construyendo. ¡Venga! Los vecinos están quejando de que hay gente a la que sí permiten pasar, hay otros que no y que mientras tanto la gente que quiere ir a que, que queremos ir a más adelante al otro paso a nivel, pues en lugar de ir por el camino, tenemos que ir por esta zona que está embarrada. Fijaos, estoy de la tumba de agua de ayer. ¿Dónde pone que está prohibido pasar? ¿Dónde pone que está prohibido pasar por aquí? ¿Dónde está vallado? está vallado. Nosotros vamos a pasar, nos han dicho que por el lado izquierdo del muro y por aquí estamos pasando. Si nos caemos, pues se queda grabado. Dame. Pero no nos van a impedir mostrar el muro. No no lo van a impedir. ¿Cómo me tus calcetines? Por un lado, por otro lado, como sea, pero lo vamos a mostrar. Aquí hay gente que se ha quedado en el otro lado porque, bueno, pues la zona, ya veis, que no está como para... Como me caiga Como para pasear. Como me caigo de pagas, no? A mí me pagan mucho, eh. Y todavía sigue aquí. ¿Y todavía sigue aquí. Era para los testigos que lleva los meses sin correr la obra. ¿Qué hacen cobrar? No, pero eso sí si lo quiere que Quisiera comentar él, ¿eh? que lo comente. ¿Para qué trabajas? No, yo soy de las contratas. ¿Quién debe estar para Aquí hay gente. Hay gente que dice que está trabajando sin cobrar. ¿no? ¿eh? Que no le están pagando? Ojo, ¿eh? O sea, están partiendo la ciudad Están utilizando para ello Gente a la, a la que no paga. Según están Diciendo Eso la propia a la Gente a la Dime Espera, espera Si quieres decir algo, dilo también No, ¿eh? Esto en internet, en directo y sí. en, en Youtube ¿Qué hay que poner en YouTube para verlo? Mira, te dejo una tarjeta, sí esa en las sí, que no, menos ¿vale? ni, no les paga, Aldesa no paga, cobra la comisión... Si quieres quiere comentar algo cobra, sin que te saque, eh, sin que te saque. Cobran las obras del gobierno, Pues uno de los obreros, aquí, ¿Tú? Que... ¿Tú me ¿Tú me le hemos dicho dónde puede ver estas protestas, dónde puede ver estas protestas. Algunos vecinos, algunas vecinas están viniendo hasta la parte donde está el muro ya colocado. Aquí, esta otra parte, están los pilares, como lo podéis comprobar. Y conforme vayamos para más adentro, va a ser más terrible, ¿eh? va a ser más terrible. Aquí tenemos también una columna donde va la catenaria con 25.000 voltios. Va la catenaria con 25.000 voltios. Yo felicito a toda la gente que, que está luchando tantísimos días y que no les basta con protestar y luchar por las tardes Que además quieren, como es hoy, traer las obras, o sea, las protestas A la zona donde se está construyendo el muro, a la zona de obras Pero sobre todo por el día, ¿no? Y saber, fijaos, ¿eh? Todo este recorrido que estamos siguiendo, pese a las pausas y todo Sería el recorrido que tendría que hacer muchísimas personas Que quisieran cruzar, cruzar de un lado al otro de la ciudad en estos sitios. Ahora mismo, por ejemplo, que el sol ya no está sobre una nube, el calor ya vuelve a ser el típico de Murcia, vuelve a ser un calor agobiante, pegajoso. Es decir, que no sabemos qué es peor, ¿no? si cruzar el muro por la noche o cruzar el muro por el día. Evidentemente, quien no tenga que cruzar el muro, políticos, pues, políticos corruptos, que carezcan de empatía, pues, les da absolutamente igual el sufrimiento humano ajeno, les da absolutamente igual. Dime, Miguel. Por este es el hueco, se supone que esto es obra por el huevo, porque pasar por aquí. ¿Por aquí iría el muro? Claro. El muro va por aquí. Fijaos. está aquí por Fijaos, eh. No como está. Fijaos la distancia. La distancia. Miguel, ¿te puedes poner allí para que se vea? ¿Puedes pasar por el otro lado? Aquí, por ejemplo, por este sitio, Miguel por aquí, Porque llega un, un momento que ahí ya no cabes Fijaos Esta imagen Esta imagen Y esto estamos en la parte donde Miguel puede ¿eh? Porque ya más atrás no puede Más atrás se tiene que poner de lado La para atrás sería imposible. Para atrás sería Palabra, pues, imposible. Es La este, este no situación Era una en la que se de, se ve. De, de silla. Era una de silla. Ah, ah, sí. Bueno, y dice que nos vamos a asar, pero es que tenemos que mostrar, tenemos que mostrar que nos asamos, Juan Carlos. Preocupa, pero, preocupa, pero vive. Tenemos que mostrar que este, este recorrido es sufrido. Sí, Mira, muestra ahí donde hay, ahí vive una señora, además tiene niños, y los niños están jugando por aquí en medio luego y, y, y nadie le dice nada, ¿sabes? Ni los obreros, ni, ni, ni, ni los vigilantes de ADI ni nada, ¿eh? Esto está, aquí no pasa nada, a nosotros sí, pero ellos no. no, pasa nada. Tienen tres o cuatro niños, están los niños jugando por aquí, los camiones pasando, y, y no pasa nada. Bueno, fijaos, esta es la, la realidad en Murcia, ¿eh? claro. la realidad en Murcia, comprendes por qué la gente está protestando 240 días hoy, seguidos, 240, y todavía no hemos llegado al otro paso a nivel que también van a cerrar. Para la gente, Este es el paso que dejaría para que la gente Miguel, puedes pasar así, aparte de que esté lleno de mierda ¿Puedes pasar por ahí para que, sí. que se vea? Este sería el paso para que la gente tuviera que caminar en torno al muro Fijaos, ¿eh? No, una que está llena de mierda Eso está claro, llena de basura en este caso Y otro que este es, Fijaos el paso Fijaos el paso, ¿eh? Insisto, porque donde estoy yo Ya habrá muro, entonces Donde estoy yo no podrán pasar la gente sí. Fijaos, ¿eh? Este es el paso por debajo de esta carretera, en la que se vería obligada la gente a caminar junto al muro. Fijaros la distancia que había antes desde las casas hasta el muro y la valla, que ya tiene siglos. Debe tener seguramente la estación. Lleva puesta más de 155 años. Y aquí de nuevo tenemos esta pantalla de metraclato con este muro de hormigón. Y fijaos en el detalle que rotos y eh, están como cosidos. ¿o qué? No están rotos. Eso, es... eso es de <ríe> claro. aquí. Fijaos que han estado aprovechando la parte de muro que fue derribado el 3 de octubre pieza a pieza para montarla de nuevo y luego dicen que el muro es transparente que siendo transparente se estrellan las aves pero claro antes o después acaba así acaba pintado entonces ahora estamos en la zona en la que ya han reconstruido el muro que lo siguen reconstruyendo hay unas zonas que están abiertas pues para que mantener hasta última hora el paso de vehículos aquí hay también naves industriales y el calor es, es espantoso se me ha olvidado traerme una gorra recuerda eh, si vives al lado del si vives con el muro puesto tienes que tener un kit crema solar gorra no ser fotosensible porque si no pues Fijaos, la parte de muro, luego las pantallas acústicas, pues para qué. Si fijaos la, la chapuza. Por ahí no entra ruido. Bueno, Dime, Chabel. Pues que esto es indignante. Si estamos, Mira, a mí cuando me vendieron el piso, me lo vendieron con el convenio del 2006. No, sí, no, no. A mí me vendieron un piso sobre plano. en el que el convenio del 2006 Ya se había firmado por los políticos Como yo, muchísima gente que se ha comprado un piso en esta zona con el convenio del 2006. Pero la hipoteca la sigue pagando, ¿no? Y a, mí, claro, y, a mí, no y a mí, y otra cosa, el IBI no me lo han bajado. El IBI no nos lo van a bajar, aunque se desvaloricen las viviendas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? ¿Nos quedamos callados? ¿O qué? ¿Tenemos derecho a protestar? ¿Todo el derecho? Comenta Isabel un momento, comenta Miguel, que en esta zona siguen habiendo muros reconstruidos. Están aprovechando absolutamente todo. Buenos días, Dani. Aquí hay gente que se ha quedado atrás, hay gente que, divide, que ya dice de no, de no continuar, pero... Hay que continuar sí, porque hay que, mostrar, que mostrar esta realidad. No, no, no, que descarrire el no, tren no, esto simplemente no, no, aísla. Es, que si lado, es única misión, aislar. No, a ver, Separar, ¿no? Tira, aislar. Pues aquí estamos, ¿eh? Buah. Vamos a ver, un Mira, momento, mi, ya, no sé si que que se nota. No sé si se nota, creo que habría que caminar mirando hacia arriba, ¿eh? Es un calor, ahora ya sí que es absolutamente insoportable. La cabeza. Y nos queda ir Todavía a lo peor ¿eh? Todavía a lo peor Comparte porque Murcia A pesar de todo no se parte ¿Veis? Aquí Tenemos muro roto Ahí tenemos muro roto Aquí por lo menos lo han pegado eh, Medio medio En los otros sitios ni eso y aquí tenemos la pieza de muro de hormigón. Aquí fue donde me, donde me amenazaron los obreros con apedrearle y reventarme sí, la cabeza. Sí, sí, aquí comenta Miguel que fue la zona donde le amenazaron los obreros con apedrearle y reventarle la cabeza. ¿Por qué? pues Porque estaba grabando las obras sin sacar cara ni nada. De hecho, la policía, llamaron a la policía y la policía dijo que sí, que podía estar grabando perfectamente sin ningún problema. Y aquí de nuevo muro roto, muro roto. Todo este recorrido, ¿eh? Todo este recorrido tendrían que hacerlo la gente que quisiera ir al otro lado de la ciudad por esta zona. Lo Durante de cemento que les más barato. No, esto es que es lo que rompieron. No, no, no, y que además aquí debería haber bloques de cemento que no estuvieran desgarrados, pero estos les cuestan más baratos si y en vez de tirarlos, los usan. Eso ya es los violar la, la, la ley de seguridad. Estos y lo volvieron a poner después de que se rompieron. Pero es que después de, de romperlos, después de romperlos, no, no deberían volver. Quiero la pues, cocina, denunciando lo que estábamos comentando de la reutilización de los trozos de hormigón del muro que fue derribado la pasarela queda la pasarela no es aquel, aquel puente ¿eh? aquel puente la pasarela está más al fondo la pasarela está más al fondo se ha entrecortado y ha bajado la calidad de vídeo puede ser por la zona en la que hemos entrado puede ser también grabaré algún vídeo con teléfono. Aquí tenemos una parte de muro. Que esto pues tendrán que... ¿no? Lo hará... Yo creo que, se, que no, como no le habían puesto ese que, este es bloque de hormigón roto lo van a volver a, a poner claro, para no gastarse dinero en esto, uno nuevo. Esto lo que, lo es lo que lo que seguramente haciendo? sucede que es un trozo de hormigón que todavía no han hecho como lo anterior, ¿eh? que es claro. construirlo, reconstruirlo a modo de buzzle. Este recorrido, yo no sé si es que por la noche se me hace el recorrido más, más corto o es que el recorrido es. Hombre, el recorrido es largo, la la la la bajo el sol es más terrible. Sale yo... calor de la, la tidrana y todo. No, y yo la cabeza ahora mismo la tengo al sur, mira. Y encima. Tú vas con voy... abrigado. Bueno, por, porque no sabía si iba a ser más fresco menos fresco. Pero sobre todo en la cabeza, ya no es. ¿eh? podéis ir sin camiseta. También lo malo sería, si no llevo una camiseta de manga larga, me quemaría los brazos. ¿sabes? También, ¿sabes? Claro. Tengo la pila bastante blanca. Y continuamos en torno al muro. En Murcia. En este... Ducentésimo, cuadragésimo día Seguido de protestas Todas las protestas tienen lugar a las 8 de la tarde Pero hoy los vecinos han decidido de Llevar la protesta A plena luz del día Para que se vea lo que se sufre con el calor Claro, quien lo está sufriendo Es la gente que está aquí Pero bueno, igualmente Que podáis ver este recorrido No solamente Por la noche Sino también por el día todos los muros rotos ¿eh? mm. rotos y reconstruidos rotos y reconstruidos a eh, sujeta un momento esto mientras viene la gente sujeta mi micrófono Hey, si nos dejaran pasar por el otro lado, se verían todos los pajaritos muertos Los ah. pájaros se estrellan mayoritariamente de aquel lado Claro, los que vienen de allá Por este lado van sobrevolando los árboles y ya pasan por arriba A ver, vamos a ver si sí, avanzamos y llegamos a, también a otros lugares donde. A la casa de la vergüenza. Sí, bueno, esa es la casa más paradigmática, ¿no? Pero fijaos. Es que es. es... Bueno. Es, es terrible esto, eh. Es terrible. Me son bodega, Paco. De... Porque también nos quedamos, nos quedamos sí, claro. sin palabras. Los autobuses pues, siguen ¿tenía aquí. ¿Tenía saber si momento si ha pagado la obra a esta empresa para que tenga que hacer la entrada de los autobuses por este lado? Ajá. La por ahí? Una cosa no sé. ahí hay una señora sí. que su vivienda está a, bueno, al otro lado de, del camino. Dice que con las pantallas de metacrilato no le llega el aire a su casa y además le da un calor increíble. Por eso sí, si lo digo por pues, si luego le quieres... ¿Dónde está? Sor? Ahí, una cosa que hay ahí, lo digo por pues, si le quieres preguntar. Ah, vale, pues ahora a la vuelta... Que se... claro, aquí corre aire, pero con vale. las pantallas no corre. Vale, ahora, ahora lo comento. Y luego las pantallas le dan calor increíble. Vale. está aquí comentando un una vecina que hay una persona que ha salido a la puerta de su casa al vernos pasar Ha salido a la puerta de su casa al vernos pasar y que denuncia que la pantalla de metaquilado le resta, le quita el aire que entraba a su, a su vivienda y además le da un calor insoportable. ¿De qué? Consuelo, ¿qué te pasa, Consuelo? Hace calor, pero es que esto es lo que habrá que hacer si hay muro, Consuelo. Además, de verdad... Venga, no, y si no, tengo la cabeza. Último... Oh. Venga, venga, si yo también tengo la cabeza ya ardiendo no a derretir la cámara. ni La cámara aún. No lo que en más que de de aquí una, una insolación. No te mirar eh. Aquí, la distancia que hay. Entre el muro y esta vivienda, aquí aún. Bueno, pues lo que comentaba la otra vecina, que. El, pues ahora mismo estas pantallas lo que están restando también es aire la corriente de aire que lleva a su casa y lo que le proporciona es un calor desmedido <ríe> fijaos, esto sería una de las imágenes Ay, Miguel, vente por aquí, acompáñame un momento sujeta, vamos a hacer también, toma, ponte, ponte por este lado, aquí estamos frente a la peña Atlética Indy, y aquí pues van a parar los autobuses, como dice Miguel, Decidme qué autobuses, pero no para, <risa> no dice que si no le llega, serían 5.000 euros al año más de, pues aquí tenemos la peña atlética Indy, que va a quedar al otro lado del muro, al otro lado del muro encerrada queda en el lado norte del muro pero ya lo veis, aquí pues monta Joaquina dueña de esta peña atlética que habitualmente pues viene los coches eh, se sitúan en, en este camino y viene partido el fútbol, el Mira, a ver, vamos a el espacio que hay aquí. A ver, voy el suelo. El espacio eh Le ponen la pantalla, esto es un efecto verdadero. esto es un efecto verdadero. aquí no es de está Yo, para ver, se haya puesto lo que pasa es que decían que aquí no vivía nadie ¿tú? no si sí, no vive sí, me, me parece no sé si se llega a ver sí está sí pon los po, po, otro pie ahora adelante no entra en los dos pies porque hay un hueco ahí abajo Ya se mete dentro de... El dentro... Pero cuando pongan la pantalla... Eh, cuando pongas... Cuando ponga la pantalla... Así. Cuando ponga la pantalla... Estaremos aquí. Porque el muro estará aquí, En la parte... Insisto en este barco. nivel que vemos en el otro lado también estará parado pues ahora tenemos que volver ¿eh? y luego esto es así, es decir, una persona que quiera cruzar de aquí a allí, tendrá que recorrer todo el camino hacia la pasarela y luego regresar es así, ¿eh? es decir, que lo que hemos hecho nosotros aunque volvamos por el mismo camino no por el otro lado, pero es idéntico, no es idéntico. Mira, aquí también, puedes ver la distancia que hay. Y, y, y luego la pantalla siendo de lupa para la casa. Uh -huh. Oye mejor, sí. de tanto pasar por caminos pedregosos el cable se había desconectado, se oiría mejor el sonido ambiente ahora. Bueno es que aquí estábamos más pendientes de recuperar la, la sombra, de llegar a una sombra que... Esto es terrible Miguel. Como comenta aquí Isabel, cuando esté puesto el muro, a esta casa no le llegaría aire alguno, fijaos, mira, en este momento, mira, aquí el muro llega hasta arriba de la, de la casa, ¿eh? o sea, le encierran totalmente, entonces aquí, en este porche, sería imposible habitar, sería imposible estar aquí, porque el muro llega más arriba, más arriba del techo de este porche. ...llega más arriba. Y el muro, bueno, pues sigue por aquella zona... ...veis a Miguel caminando entre el muro y las viviendas... ...vamos a ir a dónde se encuentra... A Miguel, que toda esta gente, toda esta gente queda encerradas. Tendrían que salir, seguramente, por la parte de atrás, si es que les es posible. Ahí sin salida y una vez que lleguen ahí para allá está el muro y para allá está los muros sí vecinos, ese coche y estamos en mayo y estamos en mayo No puede pasar. Por aquí ya... dice, dice Miguel que por aquí ese coche no puede pasar y que cómo van a habilitar que pasen los coches por esta... porque todas estas casas también se quedan viviendo pegadas al muro, ¿eh? Todas estas casas... Claro, llega un momento que cuando ves casas que están a 80 centímetros del muro, pues ya esto te parece libertad, pero es que esto es terrible. y aquí llegamos hasta el paso nivel de la senda de los garres que también quedaría cortado de ahí que para ir de un lado al otro de las vías haya que recorrer todo el camino que hemos hecho desde el comienzo de esta misión de Periscope estamos en directo en Periscope aunque luego lo podrás ver en Facebook y en YouTube o quizás ahora mismo no ya lo estás viendo ahí en Facebook y en YouTube ahora mismo en diferido en directo en este en esta ocasión en Perisco. Entonces en lugar de esto, pues y los coches a, también dan más vueltas y ya veis aquí aparte el muro construido y los atascos que se formarán pues será monumentales, ¿eh? Serán monumentales. ¿Sabes la, ya la afluencia que hay en este momento que estamos aquí? ¿Por dónde pasarán todos estos coches cuando haya muro? arteria de esta ciudad cortada para que los corruptos sigan de las suyas. Sergio, buenos días, para ti serán buenas noches, ¿no? ¿Será quizás para ti muy pronto? ¿O buena madrugada? Estamos mostrando el muro de día aquí en Murcia. Los vecinos, la gente... Quiere traer las protestas nocturnas, bueno, vespertinas, porque ya el sol cada día se pone más tarde. Las quieren traer también a la mañana. Así que hoy hay doblete de protestas, por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche. Dime. Sí. Venga. Venga, pues si me ayudáis, que tengo el brazo casi inerte, casi inerte. Claro, sujétame. A ver, que hasta que no te falte tú tienes que pasar por todo esto. A espera, espera. Supuestamente. Sí, sí, por eso, por eso. Sujétame, Juan Carlos Mendoza. Y así ya. Pesa el micrófono, imagínate si sí, sí, es sí, sí. es sí, pesa ver, eso. Sí. Mira, por dónde tiene que andar hasta que no falte eso, y por dónde tiene que salir el coche, y siempre que al coche le dejen salir las máquinas vale. que están obrando. Vale, que lo comente. ¿Tu nombre? Hola, soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. A ver, cuéntanos, ¿vives? Eh... Bueno, yo mi, mi casa está en la segunda vía, o sea, en, en segunda línea. No, no está en primera línea, pero vamos, lo sufro igual que casi... Porque los ruidos son los mismos, las molestias son las mismas, los accesos que nos han dejado aquí ya llevamos ya casi un año con esto, que nos prometieron que lo iban a faltar, que íbamos a poder pasar por aquí con vehículos, con andando, tal. Ahora nos han prohibido que pasemos, algunos vecinos, a otros no, eh, que pasemos con vehículos a motor. Y claro, la lógica, pues lo, yo lo que estoy viendo es que aquí hay farolas por en medio de donde nos han prometido que nos iban a dejar pasar con vehículos. Y tal, y, y no la han quitado. Aquí hay farolas que la han puesto, la han quitado ya dos y tres veces, a sabiendas de que lo están poniendo en un sitio donde va a obstaculizar para entrar y salir con vehículos. Y les da igual, que cuando tengan que modificarlo, lo modificarán. Efectivamente, vienen a las dos o tres semanas, la cambian a otro sitio donde sigue molestando y aquí las soluciones definitivas pues no ponen. Simplemente lo que sabemos que el AVE vendrá en agosto. un momento. habrá quedado sí porque pues quiero recoger una visa. Y luego le... Hola. A ver, a ver, disculpa maricarme. Sí. estaba diciendo pues que tenemos los accesos súper complicados para pasar a nuestra pero eso es durante ¿verdad? la obra claro pero cuánto va a durar la obra cuánto va a durar la obra porque aquí si la obra eh, vamos pero Está, está claro que la van a hacer y de hecho está ya casi terminada porque no nos dejan a los vecinos nuestro paso y vivir tranquilamente dentro de las circunstancias que tenemos. Y cuando la obra esté acabada, ¿en qué condiciones vais a poder entrar a vuestras casas con un vehículo? Pues con dificultad, bueno, de hecho a mí en el levantamiento de actas ya me pusieron que prohibición de paso con vehículos a motor, con lo cual me privan, yo no le he firmado servidumbre, ni le he firmado de nada, vamos, ni la acta siquiera se la firmé, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo aquí, de la manera que lo están haciendo sobre todo, y, y vamos, de momento no podemos pasar con vehículos, tenemos que estar aquí luchando unas veces con los guardias de seguridad, la mayoría ya nos conocen y nos dejan pasar. ...pero vamos, que esto no es... ...es lo que tenemos... ...lo que nos quieran hacer... ...y aquí estamos con las molestias... ...aparte de los ruidos y demás... ...que las asumimos... ...porque si es una obra por el bien común... ...pues se asumen, pero... ...se asumen cosas hasta cierto punto ya... ...porque vamos, lo están haciendo todo... ...vamos, fatal". "...esto además es que... ...teniendo en cuenta... ...todas las opiniones de la gente... ...tampoco es por el bien común ¿no?... ...es que se están soportando una obra... ...que además están partiendo la ciudad en dos... ...están dejando a las familias divididas... Eh, ...personas que ahora dan 12 pasos... ...para caminar y cruzar la vía... ...cuando la barrera está abierta... ...se verán obligadas a, en el mejor de los casos... ...subir centenares de escalones... ...en una pasarela construida sobre una acequia metálica... ...con el calor que aquí hace... ...tú vas a subir una escalera, una escalera... ...y te vas a sujetar con el calor que hace... Es imposible, es imposible. Entonces, esta obra que están haciendo, es que además no es por el bien común. Será por el bien común de unos pequeños, de, uno, sí, de, unos, cuantos. de unos cuanticos. Efectivamente. Poquito, Poquito, pero el bien común general... Que me, me traigan el ave en superficie por aquí, por donde hace cuatro días pasaban vehículos en doble sentido y la gente... ...tranquilamente se dirigía a su trabajo... ...a visitar a sus familiares y tal... ...que me metan un ave en superficie... ...si eso es por el bien común... ...pues no lo entiendo... ...cuando se está pidiendo durante casi 30 años... ...el soterramiento de un tramo... ...bastante pequeño vamos... ...que sería asumible perfectamente... ...entonces no, no entiendo... ...que pongan la obra y encima con carácter urgente... ...que con carácter urgente... ...pueden trabajar según creo hasta incluso de noche... Y aquí nos tienen, pues con ruido, ni nos dejan descansar de día, ni de noche, ni nada. Y, y es lo que hay. Y si denuncio, pues es David contra Goliat. Ya me han dicho que me prepare una buena cartera, mínimo 100, 200 mil euros, para denunciar yo contra quién. Contra el gobierno, contra la comunidad autónoma, contra el ayuntamiento, contra Fomento. Como usted comprenderá, una persona de ...que se están aprovechando de la situación, porque no están las leyes puestas para que no, no te puedas defender... ...no te puedes defender de ninguna de las formas... ...entonces la gente pues estamos muy desanimados y muy porque esto es, como ya le he dicho antes... ...David contra golia y es lo que hay, aguantar hasta cierto límite, porque la paciencia tiene un límite, porque vamos... ...esto aquí nos dijeron que no iban a poner el muro... ...era por unos cuantos vecinos, por, por el bien nuestro... ...de que no escuchásemos ruidos... Ta, ...aquí no nos han puesto las pantallas, no han puesto nada... ...y solamente hay un muro... ...con lo cual, si es por el bien de estos vecinos... ...que vivimos aquí, a los otros, dentro de un año o dos... ...que se compre un solotón, les da igual los ruidos... ...esto es un muro que han puesto aquí, un muro de la vergüenza... ...para que, que, que pase el AVE en superficie... ...y pase eh, antes de las elecciones... ...vamos, para echarse la foto... ...yo lo tengo clarísimo... ...igual estoy equivocada... ...pero vamos, yo lo, lo, lo veo y lo siento así... ...y la forma de actuar con tanta prisa... ...y con tanta historia... ...sin tenernos en cuenta siquiera... ...porque aquí no ha venido nadie... ...aquí todo el mundo ha salido en prensa... ...ha salido en televisión... ...diciendo que los vecinos... ...que no iban a atender muy bien... ...y que estábamos súper contentos... ...y encima de todo como si nos hubieran hecho una fiesta de cumpleaños... Por, ...por hacernos todo todo toda esta barbaridad que nos están haciendo... ...y vamos, le importamos tres pimientos... ...que descansemos, que, que chillemos, que pataleemos... ...les da exactamente igual lo que hagamos... ...porque lo tienen claro que, que, que tienen todo... ...la fuerza la tienen ellos... ...aunque la razón la tengamos nosotros, la fuerza la tienen ellos... ...y es una situación pues la verdad... ...que te cree una impotencia total, total... ...y aquí tenemos que estar aguantando pues lo que ellos quieran... ...y rezando para que encima que sean, que pase pronto... ...porque yo ya estoy deseando de que lo que tengan que hacer... ...si judicialmente no se puede hacer nada... ...ni el fiscal, ni jueces, ni nadie... ...pues que nos pongan el muro ya de una vez... ...y que nos dejen vivir tranquilos... ...pero es que tampoco, tampoco, ni, ni hay nadie que, que paralice esto... ...ni podemos hacer nada y aquí nos van a tener... ...ya no los dos años, sino tres, cuatro, diez o veinticuatro... ...lo que ellos crean oportuno". -"Claro que, que el, el mal menor, ya sea, que pongan el muro... ...ya es triste, ¿no?... ...que ya que nos queda de tanto presionar, tanto presionar... ...ya las personas llegan a considerar... Que, ...que vivir con el muro en la puerta es, es lo menos malo, ¿no? -"Bueno, lo menos malo es patético". ...que tú salgas de tu casa y te encuentras con un muro... ...y encima el AVE aquí, mercancías peligrosas, todo es patético... ...la situación, pero claro, si, si ya está todo, ya nos lo dijeron así... ...que estaba de acuerdo Fomento, que estaba de acuerdo el ayuntamiento... ...la comunidad autónoma, tal, contra quién, contra quién vamos a estar... ...y los jueces, claro, pueden hacer hasta... ...porque yo misma he ido a hablar con el fiscal... Y, y bueno, las leyes están como están y las cosas, aunque estén claras, hay que demostrarlas, en fin, que es muy complicado que luego están las leyes y las leyes las hacen ellos, por desgracia las hacen ellos, entonces no siempre la justicia puede actuar siendo tan justa como nos pensamos ingenuamente, que yo hasta ahora me pensaba que la justicia era lo podía todo y que al final eh, reluciría el, la verdad y que tal, pues no, eso es con más que menos que una quimera, porque tal y como están las leyes, pues luego los jueces tampoco pueden actuar como les gustaría a lo mejor a nivel personal de, de actuar porque hay que demostrarlo todo ya están sus resquicios sus historias para que salgan airosos y ya lo estamos viendo en muchos casos en muchas historias y esto pues una más Bueno María Carmen, pues en alguna otra ocasión también pasaremos por aquí porque esto pues hay que comentarlo varias veces para que llegue, no basta con comentarlo en una ocasión. Y yo, pues cuando hablas pues claro, me quedo sin palabras, pues, ¿qué, ¿qué voy a decir? Es que esto es un, esto es un drama y, y yo me puedo limitar a escuchar, a difundir, pero pero quien, quien sabe lo que está pasando esto, soy la gente que está ahí, que está ahí aquí. Y encima, pues claro, nos vemos que, que si te descuidas o pisas en algún sitio, pues... No hace mucho vinieron gente de prensa y de la televisión y tal... ...y según porque pisaron en la zona donde estaban las piedras de las vías... ...levantaron las barreras y pasaron coches y tal... ...y bueno, le pueden aplicar incluso la ley de, de, de como que eres un terrorista... ...o sea, imagínate si venimos una noche o pasamos... O, ...yo ya he visto ya situaciones incluso con mi marido... ...no, no, es que por aquí no pasa nadie te tal... Y dice, ...pero yo es que vivo ahí, yo tengo que entrar... ...y de ponerse gente, vamos... Que, que pagamos con nuestros impuestos y tal, que encima de todo te se pongan en contra y con situaciones complicadas, que puedes dormir en comisaría, vamos, si, si un día no estás de buen humor o él cree que lo has mirado mal o, o que tal, pues te puedes ver en una situación complicada encima. Bueno, Maricarme, pues mira, aquí, aquí, bueno, ahí puedes verlo en Facebook, en YouTube, enseguida, ¿vale? Puedes ver y cualquier cosa también me puedes... Contactar por las redes sociales y venimos. ¿Tú que vives en la siguiente casa? En la siguiente casa. Vale. Venga, puedes manejarme. Oye, pues sí. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la labor que haces. Venga. Gracias. Una cosa. La Sí, sí, ya no había nadie. siguen viviendo los inquilinos. Los no, que van a o sea, no, el se no, no, de la gorda, además. Y de las gordas. Y una se tiene que salir tanto a pasar el Y el otro lo deja... Sí, en fin, eh, sí. bueno, una de Y tampoco iba la gente que llamamiento hago yo aquí llamamiento hago y y dos dos furgones do de la policía ¿sabes? y yo aquí solo ¿sabes? cuando son se quema al final se sí, quema sí, <risas> que cuando hay un llamamiento de un momento para otro muchas pues, veces ya ya lo y, sé pero muchas veces los llamamientos ya lo sé los llamamientos de ese tipo al final una patonera pues sacuden cinco Sí, bien sí, porque más no pudimos. No, hay una policía, no, no, no, policía, pero no podemos hacer nada. pero que de todos modos ah, si vienen cinco, tienen si seis, te sientes con una arropada. Sí. Pero ¿no? que ¿no? esos cinco, esos ¿no? ¿no? seis, puse... quiero decir, ¿no? Porque no, es que no estamos en ese momento, y no, y no, no estamos disponibles, porque yo, hoy, un vez de a ser ayer, yo estaba en el trabajo. Yo, ya, ya ahora sé. Ahora mismo no no me doy esto es de yo ya... Mi suegro que al final falleció también. y Voy, pero ya de. No tengo que coger nada. Sí, me duele todo. A ver, tengo una de estas. Pero que. Bueno, pues vamos a seguir. El muro está bien hecho, tengo que a decir, lo dice uno. El muro. El muro estaba. Uy, salimos nosotros. Demasiado bien. Vamos a darlo aquí. A ver. Estamos intentando también grabar un vídeo con mejor resolución, ahora que nos marchamos de vuelta. Y si nos acompañáis bajo este sol, ahora haremos el camino un poquito más rápido. ¿eh? Haremos el camino de camino Santiago el Mayor. El camino de Santiago el Mayor, buen nombre. camino de Santiago el Mayor. Claro, hay que crearlo. Hay que crearlo. Eh, Miguel. Te dejo a ti de cámara. Venga. Espera, es, espera. Pero, pero, pero, pero, pero. ¿Se va tan rápido? Claro. No, no, tú. Eh, Ahora está bajando dos Pero yo, ¿por qué baje Porque la gente no voy a dejar de bajar. ¿Y sabe lo, sabe lo que les digo? Cuando algo. Pues, sí, sí, no ¿Eh? eh, esto se es cae, tío. Casi se cae esto. Espera, espera, espera. Sí, Carmen, ya no te doy un beso que estoy sudada. Venga, Venga nos vemos. Venga, hasta luego. Yo me voy a venir por aquí. Ahí. No, no, no, por aquí. No, no. Vamos a ver. un vídeo pero es que hace un calor espantoso. A ver, mire, pásame esto. ¿Te meto algo en la mochila? No, sí, es solamente para hacer una fotografía, mientras tú vas por ahí. Un vídeo, espérate. Venga, vas. y ahora nos vamos a ir bien rápido ¿eh? porque esto es, esto es espantoso esto, esto no es como para repetirlo eh Buah. esto más con el calor tampoco es que se piense con con claridad espera agarra eso y venga vamos acompañándonos ¡Buah! De vuelta a la pasarela, nos despedimos de la peña Atlética Indy, que está pegada al muro. Ahí. Y de vuelta a la pasarela. Sí, aquí corre, aire porque, aquí corre aire porque no hay muro. Aquí, que hay muro. Aquí nada. Es que La gente se queja, vecinas que viven aquí, de que el muro les quita el aire y les proporciona más calor, precisamente les quita lo poco que puede haber en Murcia que alivie el calor y le añade lo que sobra y de lo que huimos, que es calor. Que la persona que comentó antes que de hablar estaba más adelante. Sí. Me es honesta, pero, el mesón este, pues a ver, se habrá ido antes o después. Esto se puede hacer en una zona deshabitada, pero en una zona habitada. Ya, es que esto, cualquiera que esté viendo en este momento esta retransmisión y no sepa de Murcia, creerá que estamos pues por las afueras. Es que esto no son las afueras, es que esto es Murcia. Lo que pasa es que la huerta estaba dentro de Murcia y ahora quedan apenas unos cuantos vestigios de huerta, que es por los que estamos. Pero, esto es Murcia. Ahí, Ahí hay un colegio. Tenemos colegios, institutos, los centros comerciales. <risa> y aquí tenemos muro y más muro. como se nota el calor que hace, el paso ligero a que están yendo ahí delante porque no es para menos esta casa. era esta vivienda, la mujer que antes quería comentar. Oiga, señora. Fijaos. Señora, aquí? Pues a está comiendo. Sí, puede ser. Fijaos la distancia que está el muro de esta vivienda. Y aquí a menos hay, hay una... Calzada, hay una, una carretera, eso sí, desde la valla. Pues este es el estado en el que vive la gente aquí en Murcia. Bueno, ahora nos toca una caminata tremenda. La voy a hacer para que veáis, para que tú veas el recorrido que hay que realizar para cruzar el muro, pero créeme que yo por voluntad propia no lo haría, ¿eh? Pero es importante mostrar toda esta realidad. Mira, aquí Miguel me está mostrando. Mira, ¿Sí, Miguel. Subir dos pisos de escaleras y recorrer un kilómetro de distancia. Mira. Para... No sé si se llega a ver. Los pájaros que también se estrellan a este lado de él en las vías lado del muro, en el lado norte. No sé ahí si lo podéis apreciar. eso sujeta, sujeta un momento esto. Pero para sí, acá que viene un coche. Ya, ya, pero es que se va a caer, se nos va a caer toda la instrumentación. Pero, pero si viene un coche se sí. cae ¿sí? No, no, sí, si viene el coche nos caemos todos. Bueno, todas pues estas dificultades, ¿eh? pues oye, también se muestran, ¿eh? y mostramos la realidad ¿Tú ves qué calor hace aquí? Pues esto es insoportable O sea, que para cruzar de un lado a otro tienes que subir dos pisos y andar un kilómetro Yo, Por eso a mí se me está enredando todo esto me, me agobia este calor, ¿sabes? Y no se piensa con claridad Y se está soltando la tableta y hay que sujetarla O sea, es, eh, nos están a, aislando a La cabeza ardiendo Estamos aislados, encerrados Esto es inhumano y todo para un, para un proyecto de ave que nos va a traer miles de millones de pérdidas al año que vamos a tener que pagar sí, todos encima. los españoles. Y el ave que no es más que un proyecto para que se enriquezcan eh, unos eh, pocos porque pues, ni resulta rentable ni se necesita. Espera un momento, Isabel. Pues y ahora seguimos en marcha. ¿eh? No, pero está pagado, ¿no? No, no, ¿cómo que está pagado? Todo esto está en directo. Ah, Yo pensaba que estaba pagado. No, no, todo esto. Todo que... esto está en directo. Y aquí el lío que tengo montado con los cables, pues también está en directo todo. Bueno, gajes del directo, ¿no? Bueno, no, y, pero lo que pasa es que tanto calor asfixia. Y cuando asfixia no puedes pensar con claridad, ¿sabes? Pero es que ellos es que pisan a quien tengan que pisar. Es que es así. Para ellos no somos seres humanos, es que somos ratas, somos hormigas. No tenemos vida, ni tenemos calor, ni tenemos hijos, ni tenemos... Y ahora tengo que recoger la tableta porque se cae. Sujeta el... Vale, y sujétalo así porque si no es imposible. Es imposible. Espero que la imagen no viera mucho. Nosotros seguimos caminando en torno al muro, mostrando el recorrido que hay desde aquí hasta la pasarela. No puedo leer los comentarios, ¿eh? No, en este momento, aquí el objetivo es mostraros con el calor que hace, tremendo calor que hace mostraros el recorrido en torno al muro sí. dice aquí, dice Juan Isabel, dice Juan imagínate en julio pero, no, no si es que en Murcia tenemos julio a ciertas horas de mayo tenemos julio a ciertas horas de junio Claro, Julio es más prolongado el calor. Pero ahora mismo ya esto es insoportable. Mira, se me ha olvidado traerme el medidor de temperatura láser. No. ¿Por qué? Por el lado por el lado de las obras, tenemos que ir. O sea, de las obras de. Estar fuera, estar fuerte. Si sí, antes estaban estaba comentando. Obreros que está dos meses sin cobrar, ¿eh? es, decir, es decir, están haciendo el muro Sin cobrar y a ver, que esto también es vos eh, tú buscas aldesa Deuda en internet y así Y te encuentras muchísima información Aldesa Buah todavía, yo abrigo a la mañana ayúdame, claro, si sí, ahora mismo voy, voy a abrigar, porque el problema de esto es que si no vas abrigado te quemas y si vas abrigado te asas, te cueces sí sí sí cierto, es cierto esta es la ruta sí sí sí, sí. y además esta, por esta parte no se podrá caminar aquí es por aquí no, hay que ir por Miguel Muestra Miguel el, por este camino de vuelta el recorrido que hicimos a la ida. ¿Pasa por ahí? Sí. Fijaos, fíjate por dónde habría que caminar. Ah, espera un momento Miguel. Por donde está Miguel es por donde habrá que caminar una vez ponga el muro. Yo estoy caminando por donde era el muro y Miguel está caminando por el espacio reservado para la gente una vez esté el muro colocado. Sí es, dice Miguel, que como no dejan pasar por el camino, como podéis ver aquí, como no dejan pasar, comenta que han partido de su barrio por culpa de esto, ¿por culpa de qué? En este caso, un tren de alta velocidad, un tren de mercancías, como aquí también. a ver por dónde paso Ahí. vamos caminando por el muro ¡Terrible! ¡Terrible! Si, si nos dejan un paso del tamaño de, de Francisco Bernabé, si pasa él, pasa por mí. Pues tenemos que pasar por ahí porque las catenarias están aquí ya. ¡Buah! Llegados a las catenarias a 25.000 voltios. La otra gente ha ido bien rápida, ¿eh? Sí. hace calor. ¿Hace calor? ¿Hace calor? <risa> más que eso hace. Buah. Hace más que calor. Buah. Oye, mía esto, eh. Ahí Sí, aquí se hoy en Zagadigo. colegio. Ahora mismo tenemos que ir. Sí, la catenaria 25.000 voltios, correcto. Tendríamos que ir por este lado. Isabel, que no se escuchará, está a unos metros de distancia, comenta que la catenaria 25.000 voltios pasará junto a colegios, junto a la pared de los colegios. Yendo. Sí, sí. Si no me he caído, es que lo he tenido. Dice: que Sabes que tenga cuidado, casi me estrello aquí contra el suelo, como los pájaros se estrellan cuando el el muro. Bueno, estamos ya llegando a la parte de la pasarela. Esto No sé si ahora se verá de nuevo mejor, antes comentaba comentabais, pues, que se escuchaba bien pero que no, se oía, que no se veía con mucha calidad conforme nos alejábamos de la zona de la pasarela. Espero que ahora o incluso antes se haya retornado una buena calidad de imagen. veis todas estas vías que han arrancado centro concertado gabriel pérez esto Isa, es un colegio no sí. centro concertado gabriel Mira, aquí donde están las catenarias tumbadas es donde van a ir, mira qué distancia. Sí, aquí tenemos pongan, o sea, los pilares, luego irán las catenarias y aquí al lado un colegio. Y no un colegio cualquiera, un colegio con nueve aulas abiertas para niños discapacitados. Comenta Miguel que tiene nueve aulas abiertas para niños con diversas discapacidades y que requieren de atenciones especiales. No les importan ni los niños, ni los niños válidos, ni los ancianos. En general, el ser humano no le importa. gente que no tiene conciencia, el ser humano niños, no le importa. Sus que construyen la línea de alta velocidad. Bueno. Quienes han ido corriendo, huyendo del calor. Aquí en Murcia se huye más del, del sol que de, la, que de la lluvia, ¿eh? Claro que hay gente que corre bajo la lluvia. Aquí se corre bajo el sol, ¿eh? Pero tú imagínate con el muro puesto de estos recorridos que hemos tenido que hacer aquí nosotros. Todos esos niños que vuelven de la colegio, las sí, son las dos igual, Podemos ver la salida. también vemos una imagen insólita de la zona de la acampada de día y sin acampada ¿Y está presentada? Pues... ¿Miguel? Esto lo presentaron para recoger todo esto, pero se ve que... Que han recogido, pero no han quitado el precinto, porque aquí la gente va pasando... Esta es la zona de la acampada, que hemos visto en numerosas ocasiones, pero sobre todo por la noche. La acampada, asamblea sin muros. Claro, se acerca la policía, porque la gente pasa por el precinto, pero es que la gente tiene que pasar. Hay gente que levanta el precinto, es que la gente tiene que pasar. Sí. Claro. Mientras limpiase la acampada, esta, esta parte, bueno, ya están quitando esto para que la gente pueda pasar. Es una imagen insólita. La zona de la acampada, sin acampada. Y aquí, y aquí vemos, fijaos Todas, mira Vamos a detenernos aquí un momento Buenas. Nos vamos a detener Para que veáis el paso de toda la gente Del instituto Que cruza al otro lado de la vía Todos los días Fijaos, ¿eh? ¿Esto cómo pasaría Si hubiera muros? comentaron lo que lo que queráis ¿eh? ¿queréis comentar algo? sí sí yo sí, sí, sí. buenas a ver, venga a ver qué os parece que pongan el muro muy mal porque un día de esto algún loco se tirará por ahí arriba y no nos echará la culpa al ayuntamiento, nos echará la culpa a nosotros. ¿Y para ir y venir del instituto es habitual este torrente de gente o...? Sí, por, esa, por eso sí, por esa culpa. Porque normalmente entrábamos por los dos caminos y había muy poca gente y ahora se acumula mucha gente. Ah, claro, ahora se acumula porque antes podías cruzar por los, por los dos lados. Y claro, si hubiera muro y solamente hubiese que cruzar por la pasarela, ¿qué? Girar un, un, un momento para que el sol nos pille de espalda, ¿vale? vale. Que la gente dice que se ve regular. Para Ahí. poder pasar en las estrellas como 10 minutos, para poder pasar nosotros todo eso, hasta nuestras casas. Sí, muchas veces hay un atasco aquí que no podemos salir, más eso junto a las vías del tren, está la policía, todo. Pero como también vivo lejos, a lo mejor llego a mi casa por el grupo del tren, y en la frente a las 3, 3 y media, porque eso todavía se está haciendo. una locura. Durante que yo vivo, pues en y a mí la que me ha afectado muchísimo porque ahora están haciendo las obras, entonces eh, pues venía por este carril, ya no como que sal. Porque cuando haciendo las obras, yo ya me quedé con el sí, y estaba como más de 10 minutos de coche, antes que nada solo 5. También es verdad que muchos padres se están replanteando sacar a sus hijos del instituto por su padres. Eh, ¿Dónde irían entonces? ¿A qué instituto? Pero pilla igualmente al, al, al otro lado del muro, pero igual pilla mejor en coche. Sí. No. Eh, espera, espera un momento. A mí, a mí. A mí, a mí. A ver, ponte aquí para que nos veamos sería mejor. Tu nombre. Nieves. Nieves, tu nombre por cierto. Adrián. Adrián Nieves. ¿Y tu nombre? Michelle. Michelle, A ver, Nieves, comenta, ¿qué, qué tienes que contarle a la gente que, que no comprende por qué se lleva tantísimos días luchando contra el muro? Porque es es toro, porque ¿cómo vamos a pasar? Somos mucha gente para ir al instituto, ¿cómo vamos a ir ahora? O sea, esto, si vienes a escaleras todos los días, a las 8 de la mañana, pues, no sé. Ahí está el muro en tu puerta. ¿Qué dices? Y luego... También en invierno sí, sí, es, es de noche, ¿no? Cuando venís sí, al instituto. Sí, sí. sí. Entonces, eso, Dios sabe. que se va a acumular mucha gente a la hora de venir y salir. Y claro, y los coches que tengan que, que salir. Para que sean la... Y la gente por la noche pero no sabe lo que va a poder pasar. Me voy a quedar con una media. Aquí tenemos a Adrián. Ahí está. Tu abuela estaba antes por ahí eh, luchando, eh, también yendo a la zona donde está el muro pegado a la puerta. Vale, Adrián, un luchador nato. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues a la gente, a la gente de otros institutos que no, que bueno, que todavía no se han manifestado sobre el muro, ¿qué le tendrías que decir? Sí, a la gente. A la gente, sí, es que están aquí, mira, toda la gente aquí le está entreteniendo y distrayendo a nieve Me la estáis entreteniendo, eh. Me la estáis distrayendo. A ver, ahora os pregunto también a vosotros. Digo, a la, a la gente de, otro, de otros institutos, Cascales, El Infante, El Alfonso, otros institutos que están al otro lado del río, ¿qué mensaje le, le dirías tú para que esa gente empatice y, se, y, y os apoye? se si pongan que vengan aquí todos los días. Que piensen en los pequeños que tienen que ir también, los, los que van a estar en coche. ¿sí? Vale, a ver, ¿qué era lo que estabas diciendo? Que vengan aquí a instituto a instituto, apoyarnos, porque es el único instituto que se ve afectado. Vengan aquí a apoyarnos en las manifestaciones de todos los días, que ya Muy bien, a las 8 de la tarde, a partir de las 8, todos los días, en las vías, todos los días en las vías. Que se pasen aquí, a este lado, para que sepan lo que es, que estar Venga, venga, todos los días, a ver, ¿cómo es? todos los días. Ahí está. Muy bien. Muy bien, gente. En la vías nos vemos. ¿Y para qué está? ¿Y Imaginad el muro en vuestra puerta, puerta, puerta, puerta, puerta, puerta, puerta a la casa. ¿Qué? Ahí no. estamos. Imagínate. Somos como 500 al lunes el minutos para subir todos por aquí, a las 2 y cuarto. O a las 8 de la mañana. No. Bueno, no, pues no, venga. Otro día me paso por aquí. ¿Eh? Sí, te puedes ver en YouTube, en Facebook y en directo en Periscope. En YouTube y en Facebook en un, en un ratico. Y lo que queráis decir, por aquí vendremos para mostrar esta realidad. Sí, toma. Ahí Dani te da. YouTube, en Facebook y en, y en, y en, y en, y en Periscope, ¿vale? tío? Recuérdame tu nombre. Adrián. Ah, claro, que los dos soy Adrián. Claro, claro. Al decir Adrián, pensaba que era él. Bueno, chicos, pues venga. A cuidarse. Hasta luego. Pues, Loli, ¿qué? Ahora mismo en directo Ahora mismo en directo, y en YouTube y en Facebook más tarde ¿Vale? En YouTube más tarde, en Periscope está ya Venga. pues ahora Venga Ballesta, el muro en tu puerta Ballesta, la pasarela en tu despacho Ballesta, Oye, Loli, una cosa La pasarela en tu despacho Despedimos la conexión con la imagen de la pasarela desde la ventana, tuosa Venga, a...? ¿Sí? Venga, vamos a ello. Vamos a ver esta pasarela desde la ventana sí. de la casa de Loli a, a la plena la luz del día. Que yo la veo. Venga, oye Isabel, muchas gracias. Mira. Ahí lo tenía, ¿has visto? Claro que sí, claro que sí. Eh, aquí tenemos a Consuelo la y Adrián. Madre mía, tú sabes. Pues trabajamos es cuando podemos. Bueno, y hay que mostrar claro, Pero también lo, hay que mostrar, claro, sí. hay que mostrar el sufrimiento, el calor que llevo yo ahora mismo encima, es sí. terrible. Pero hay que mostrarlo también. Sí. Hay que mostrarlo, mira la, la gente ahí que se abriga con que se abanica con la mano, hace un calor espantoso. Pero es que esta es la realidad es ahora, y estamos en mayo. Sí. Y estamos y en mayo. Que de la pasarela. que, toquen el, de la que pasarela. toquen el hierro de la pasarela y todavía estamos en mayo ¿eh? eso quema pero vamos eso pone ahí un asaico y se hace solo nos no lo vamos a nada. ahorrar ¿Y así? en vez de los escalones para subirlos los vamos a utilizar de horno algo ah, pues bueno tiene que ser eh, ah, algo, que algún tonto que se pueda tirar por ahí cuando pase el tren o cualquier cosa no porque la esa es muy alta pero ya no se, bueno. ¿Se, ah. pueden, se pueden caer por la, claro, la, la, la barandilla si que no se lo y, y los críos que son. Y que los críos, que soy crío y joven. Y que no va a ir en en y el pelín en la gente que, que a la ocho no va a entrar justamente a los 8 Entrará mucho más tarde si hay mucha acumulación de niños. Claro, Pero eso lo por supuesto. Ya calor, Y vosotros que tenéis que pasar. Estamos las vibraciones sí. del instituto, que ahora se tiembla muchísimo. Claro. Sí, eso ya lo han comentado pase, varias personas sí, cuando también. Cuando pase el tren cargado y estemos pasando por arriba, eso se va a mover. Si se mueve sí. ya en mi casa, y está en cimiento, para para esto que está esto ahí, ahí al aire... A mí esto solo me para venir al instituto a construir un patiño, pero vamos, sí, que no. mi madre también no, no. ha pensado no, no. en cambiarme al ingeniero a cierva por esto. Muchas madres lo están pensando. Y los coches, sobre todo, se verán pero también muy quitas, perjudicados del de, tráfico. ¿eh? Coche, hay o, hay policías que están aquí con metralletas y hay grietas en el instituto. Sí, hay hay y por culpa de esto, se están siguiendo nuevas grietas y se están destruyendo. La mal, mayoría y, de los ¿eh? edificios que hay en el instituto llevan varias grietas de lo mil viene siendo el mundo. Y encima de todo, siendo. por culpa de esto estas casas, si alguna persona las quiere vender esto va a costar muchísimo menos de lo que yeah. costaría sin un muro ¡Ay, que me, que me, Ay, que me coma mi nieto! ¡Muy bien! son dos luchadores que Adrián y Consuelo son dos iconos de esta lucha, ¿sabes? Oh, mi ah, mi no. nieto, sí, no. sí Bueno, vamos para casa de Loli, venga, que, ah, que venga, vale, y nos va, despedimos allí ah, Desde el balcón dale, ¡Dale un de agua! ¿no? Por la tarde que hay! ¡Ay, Miguel! Sí bueno, esto bueno, evidentemente evidente, la gente va a ser bicicleta Ya nos podemos despedir de ella cuando Haya pasarela ¿Eh? Eso, de bicicleta al otro lado Ya me contarás cómo. Ahí, se estaba escuchando quizás ¿eh? Quizás se estaba escuchando mal Ahora se sí oirá mejor, seguramente Pero bueno hasta es la senda del hogar. Nos hemos es abrazado. Es vamos. Venga, vamos para allá. Es bueno, vamos a despedirnos desde... Vamos a ver, si te esperas, vamos a ver por el día, desde la ventana de una vecina, de Loli, cómo se ve la pasarela. ¿Vamos? Vamos a ver. Venga. ¿Está en reja? ¿Va a ser rápido? Sí, sí, rápido. rápido. Oh, ¡Qué alivio! ¡Qué alivio, eh! Este fresquito. Pues que se vayan preparando, porque el verano en Murcia es muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Y aquí, aquí no, no conocen el verano de, de Murcia, no lo conocen. Esta gente no son de Murcia, son de Borá y de Madrid o del norte. Los pobres, les me da pena, porque es que se van a morir asfixiados. Ya, ya en octubre le dio un jamagugo a uno de los policías, tuvimos que llevarle agua, que el pobre le daba un vaído del calor que hacía. Pues que se figure Vamos. aquí y cuando, y cuando empiece a hacer el calorcico de Murcia, que hay noches que tenemos 30 grados, 29 y 30 grados, de noche y madrugada. Pues figuraros, a pleno día eso se pone, que ya te digo, lo vamos a usar como horno, la escalerita dicho sea. Otra mañana vendré yo, porque hoy se me ha olvidado, con un medidor de temperatura láser ah. que puede medir a, a, a distancia y vamos a comprobar la temperatura de la pasarela. Que hace real, que no, es la de no, no, la, la real, ¿eh? Y con un aparatico en condiciones No un aparatico comprado en cualquier lugar ¿eh? Venga Preparaos, eh, para ver pasando. El panorama El panorama que tengo aquí Esto es lo que se ve A ver. Con la tamaño real que se vea Mira, y pasando el tren Mira qué bonito Bueno, ya no lo hemos pillado Pero bueno, no tardará no, no tardará en pasar y si no ha pasado el mercancía, está el pasado. Ah, bueno. Está al pasado, sí. sí. Chocote, Dani. Venga. Ay, sí, agua sí, por favor. Me comentaba no Loli de ponerlo porque tenemos una cámara gran angular. Y aleja un poquito, ¿no? Esto, visto desde la ventana su casa, se vería aproximadamente. Así Así Así, no, incluso más Ahora cuando venga, quien no lo confirme Pero se vería así Sí A ver si no lo confirma Loli sí, Más o menos, este sería real O este ve muy aumentado o No, muy, no, o no, poco, no. Poco. míralo, si sí, sí se ve Así, eso es lo que yo veo desde mi ventana Míralo lo podemos comprobar como como en el dedo, la mano. Sí, sí, sí. o no, no se A ve. Ver. Ah, no, porque está, ¿eh? sí. espérate. Ah, sujeto. Pero sí, sí. Eh... Sí, ese esa es el tamaño. Sí, porque es yo es aparto la yo vista, vista sí. miro para arriba y abajo sí. de la cámara y se ve así. Sí, efectivamente. ¿Eh? Este es el panorama que ve el Oli desde su ventana. Desde mi sala de estar, arriba del tercero tiene un dormitorio, abajo el del primero tiene un dormitorio, pues figuraros cuando este verano tengamos que abrir para que nos entre fresco por aquí. Y una pasarela que están pasando 18.000 personas al día. Me lo expliqué. no vamos a tener intimidad ninguna. Y los de este piso de la izquierda, de Mari Carmen, por ejemplo, da a su comedor y al dormitorio. Y yo da a mi cocina, la sala de estar, mi cocina, la sala de estar, que se vea lo que es la realidad. Vamos a ver, Loli, si hacemos que esto se vea un poquito mejor. Sácame guapa ahí, me salgan... Ahora mismo sale oscuras. Vamos <risa> claro, a ver porque, si podemos porque salir porque, claro, porque estamos a contraluz, claro, exacto. pero... De esta manera quiero que se vea que estás tú ahí. Sí, que estoy aquí, que está en mi ventana de mi sala de estar. Y que en mi balcón pues no voy a poder salir ni a cenar, ni a tomar el fresco, ni voy a poder abrir estas dos ventanas, que son mi, mi refrigeración en verano. Que con esa condición me lo compré, que con el soterramiento. Ya me lo vendieron en el año 86. Que estaba esto, en, lo compré en solar. Se compró este edificio en solar. Ya con el soterramiento. Ya fíjate si dice 30 años. no llevamos más de 30 años. Esperando el soterramiento. Desde el año 86. Ya hablaban de soterramiento. Bueno. Y seguimos en el 2018 luchando todavía por nuestros derechos y por Murcia que esto no es solo cosa de los vecinos, es cosa de la región entera de Murcia, que nos la están chafando y nos la están matando poco a poco esta gente, junto con el mal menor, que eso da dolor, el santo de Monteagudo, que ha sido un icono de toda la vida, que se nos está cayendo y no hacen nada. Así es que están esta gente, estos dirigentes nuestros, están. Haciendo de Murcia Carderilla. Lo están haciendo todo. Todo lo están matando. Loli. Esta, esta noche, 240 noches. 240 noches. Nos vamos a despedir hasta la tarde. Muy bien. Hoy una jornada para que se vea el sufrimiento de esto por el día. Sí. Porque. Y el tránsito que tiene. Murcia, gran parte del año. Sí. Es prácticamente todo el tiempo de día sí, claro. y para que se vea. Sí. Así que nos despedimos sí, aquí cuando... con esta imagen de la pasarela. Desde esta panorámica. Desde la panorámica de la ventana. Venga, nos vemos por la tarde. Hasta luego, fins de expres. Una hora sábado. todo. Hasta luego.